This. Remember that this class is being recorded for for Betty and for Jessica, if it is possible. So let me continue with the next uh, question of the Kahoot. I'm going to share the screen here. Here we are. The last question was answered by me. Neither will they observe that this is a negative. Uh, question is a negative. Mm, sorry, it's a mm -hmm. negative statement so it has to be negative not positive so it's used for affirmative not for negative agreement negative agreement when there is negative agreement you say neither will they or you can say they will they won't either you can use won't but with either not with neither okay and the order is different this is like saying in spanish no cancelaremos nuestros planes por ti. Tampoco ellos. Ellos tampoco. ¿Ok? You cannot use so. So is for affirmative. Yo comprendo que esto sea un poquito difícil, pero bueno. Uh, ¿Do you want to start the next one, Hassa? Ok. Good. Ok, pay attention. Uh, only, I guess, only two are left. Let me check it out. Only two are left. Let me check it out. Next. No. Three. 24, 25, 26, 27. Four. Oh, blue. Blue. It's blue. Blue. Sure. Blue. Yes. Okay. The blue one. Yes. It's okay. You see. They the wouldn't one. understand me. Neither would you. Neither would you. Tampoco That's okay. Let's continue with the next one. Gabo, is this for you? Are you here, Gabo? Yes, teacher. Okay, good, good. Now, pay attention to this. We do too. We do too. Okay, this is affirmative. Esta es afirmativa y está viendo que esta es la que corresponde a afirmativa. Está bien. Nos reunimos ¿eh? con los amigos de la secundaria. O con los amigos de la... Sí, de la secundaria. Del bachillerato, pues. Una vez al año. ¿Mm? También lo hacemos nosotros. ¿Ah? Aquellos dos grupos que están en común acuerdo. Nosotros somos un grupo y ustedes son otro grupo que corresponden a otra secundaria. Ambos grupos nos reunimos una vez al año. ¿Ok? Y ese es el positivo. Aquí este es para negativa. This is for negative. Ok, let's continue with the next one. Ok, this is the previous one to the last one, because this is number 26. The blue one. I have either I have either, Sure. I yeah. Either. It is. But I have neither. Either by the end. Neither cannot be used by the end. ¿Eh? Esto como que uno tiene que aprender a manejar sincrónico aquí, <risa> ¿sí? Pero ustedes están aprendiendo. Okay. Gabo, the last one is for you. Gabo, la última okay. es para ti. Three. Ahí va. Three. Mm-hmm. I never I never eat either. This one, because this is negative. Observe that this is negative and this one too. Es positive. No puede utilizar este, sino este. ¿Ok? Se las trae. Aquí se acabó el juego. ¿Ok? Pero el juego continúa para mañana. Escúchame bien. Por favor, presten atención a esto. Yo dejé el juego con cobertura para 24 horas. No 24, 48 horas. Porque este juego está hábil hasta las 7 de la noche de mañana. ¿Ok? Yo le di 24 horas de juego. ¿Ok? Quedan 24 Quedan 22 Libre. Lo hice, ahorita me recuerdo, que es por Jessica, Ye digo por Jessica, por Beatriz, Betty. Betty me dijo ya de antemano ayer que hoy no, no venía. Entonces, podemos darle chance de que participe. Es más, ustedes mismos, tanto tú, Jasa como tú, Gabo, pueden buscarse otro otro animalito aquí que no sea Bronze Griffin, ni que sea Hero Bobcat, y pueden seguir compitiendo los unos con los otros. ¿Ya este quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú, hasa o lo hizo Betty, o lo hiciste tú, Gabo? No recuerdo. No recuerdas haberlo hecho. ¿Tú recuerdas no. haberlo hecho, Gabo? Teacher, I don't remember. No recuerdo, fue a la okay. Lo puse ayer por la tarde. ¿Tú no te recuerdas si escribiste este, Bronze Griffin? Yo creo que este debió haberlo hecho yes, este, Betty. ¿eh? Por la certeza que ella hace muy bien las cosas. ¿eh? Fíjense, tuvo 21.985 puntos. Mañana vamos a ver el registro de este. Pero voy a dejar de compartir este para irme a otro más. Este no fue el único que nosotros jugamos. Este fue el primero que yo sentí allá. Yo voy a compartir, voy a cerrar este, voy a cerrar este, y voy a abrir el segundo compartir. Fíjate, me estoy yendo a la página del chat nuestro del día de ayer. Pueden verlo aquí, del día de ayer, vamos a buscarlo aquí. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Están viendo el chat mío de WhatsApp? y yes, sí. Yes. Ok, estoy buscando ayer. ¿Está viendo que aquí dice ayer? Yes. Okay. Y ayer en la noche, ayer en la noche fue cuando yo les puse esto. Recuerden que había dejado de publicar las clases de la semana pasada de julio 14, julio 15 esta semana, julio 15 que fue el julio 18 que fue el lunes ¿eh? ayer y luego les metí estos cajuts. Yeah. Ya jugamos este primerito. Recuerden que vamos a ir ahorita por el segundo. Estos cajos son muy buenos. Los estudié anoche, los vi por encima. Y me parecieron muy buenos para los efectos de esa So, either y two. ¿Ok? Vamos a ir con este segundo. Se parece, pero no es el mismo. ¿Ok? Se parece, pero no es el mismo. Vamos a ver si lo jugó alguien. Yo creo que jugué el... 4, 3, 2, a ver, a ver. no me acuerdo, jugué de abajo hacia arriba. Ok. Este también por igual le quedan 22 horas de juego con 44 minutos, voy a menear esto, voy a mover este serpentín, porque nadie ha jugado este, ¿Mm? Mm. nadie lo ha jugado, tienen chance esta mañana, yo también lo voy a jugar, aquí está la jirafa dorada, Golden Giraffe, ¿les parece eso bien?, Toma nota, lo jugamos en grupo, ¿ok? El anterior, ¿te recuerdas cómo se llamaba Haza? Era Rose, Br Bronze, creo que era, ¿no? Bronze. No, comenzaba bronze. con H. No, Bronze era el que jugó de seguro. Betty, de posiblemente. Betty, de seguro que lo jugó Betty. Pero hoy estamos jugando, martes 19, yo voy a poner aquí este que voy a poner, Golden Giraffe. Y lo voy a poner colectivo. ¿Okay? El Golden Giraffe lo vamos a jugar entre tu Gabo eh, y tu Hassa, ¿okay? ¿ok? Ok. Golden your... Giraffe yes, son your... ustedes dos. y tienes, Golden Giraffe. Sí, corresponde a la misma unidad número 13, que tiene expresiones con two, so, either, neither y todo lo que corresponde a comidas. Que tienes, Quién va a casa o Gabo quien sea. Eh, no se ve. Yellow. I don't like French fries. No me gusta la papa frita. Dime. Eh, yellow. Neither, yellow. Neither, do neither do I. Neither do I. Muy bien, Hasa. Ya vas cayendo en cuenta. Gabo, tú eres el siguiente. Yes. ¿Ok? Okay. Está bien. Fíjate porque es negativo. Negativo. negativo este no puede compensa. ser porque es positivo. Este no puede ser porque SO es positivo. Y este no es un elemento de acuerdo. Este es un desacuerdo, porque no tiene sentido. ¡Ah, no! No tiene sentido como expresión de acuerdo o de desacuerdo que hemos estado viendo. ¿Mm? Entonces, no es lo que corresponde. Si estamos viendo expresiones de acuerdo o desacuerdo, esta era la que correspondía. Ok, has eh, Gabo, tu oportunidad ahora. Ok. okay. Esto aquí me está molestando. Lo estoy poniendo aquí en el medio porque en el medio no hay nada que ver. Pero, Ok, Gabo, you are the next one. This is number two from 19. Número 2 de 19. I hate religious intolerance. So do I red? So do I. The red one is correct. Let's continue. Solamente me detengo si hay algún comentario que sea enviable. The green one. The green I one. don't either. I don't either. It's correct. Let's continue with the next one. I think pizza is delicious. it is red This the red one. one so do i good okay it's good the next one hasa is for you tell me i'm crazy, I'm crazy about desserts. Uh, um, the red one so do i no, ¿what did you say, Gabo? ¿What did you say? Rapidly. I am two. I am two. Okay, good, <laughs> good. I am two. I am two. Option M. Lo dijiste I por am. ahí. Por el M <laughs> yes. que está aquí, ¿Ok? I am two. Es como tú estás hablando conmigo. Me enloquecen los postres deliciosos, los postres ricos. Y tú me dices a mí, también a mí, I am two, ¿Ok? Mm. Me vuelven loco, es algo que me encanta. I am crazy, me encanta. Yo estoy dices a mí también, ¿ok? The next okay. one. I can't stand bland food. Gabo, es yours. This is yellow. Yellow, it's okay. Good, neither can I because this is negative. Negative, and you have neither, neither can I, and you have the auxiliary verb can here, so it's negative. Good, the next one right here. how is your opportunity, number seven for 19. Good. Uh, yellow, the DM yellow two. one is correct. Good, it's good because this is affirmative and this is positive and it positive. includes. Um, it's okay. Good, the next one I am not in the mood for fast food. Gabo is yours. Say it? is blue no it's el red one. aquí no hay acuerdo qué significa no hay acuerdo no opinan lo mismo fíjate no tiene por qué ser siempre neither to y so cuando hay una contradicción y en este caso la hay tú me dices a mí no estoy de humor para, o, o no estoy de buena para comer comida rápida. ¿Mm? No me parece hoy que vaya a comer comida rápida. Y dice, de verdad, pero a mí sí me parece. O sea, yo quiero ir a un McDonald's. ¿Ya ven? Ok. No cuadra nosotros no cuadran por sentido ilógico. ¿Por qué? Porque el show es un caso afirmativo. Y si tú manifiestas una afirmación... No compagina con esta negación. Una. Primero esta. No compagina. Si en el caso que hubiese un acuerdo. En este tampoco, porque la palabra neither tuviera que ir al comienzo de la oración y decir neither am I. Sí. sino neither. ¿Ok? Y a la de okay. abajo tendría que estar y, al final. Ah, y en la de abajo tendría que estar al final. El either. Entonces, la única opción aquí no es más que otra esa. Que no hay acuerdo. Mm, es una contradicción es como un bot pero a mí sí yo no estoy de humor para ir a comer comida rápida ¿Eh? mm, de verdad pero a mí sí yo sí yo sí o sea yo sí yo sí es contradictorio pero ahí es... mira no hay forma ni manera como se lo explico o sea tienen que estudiar bien las circunstancias del todo y el todo es aquí vamos a seguir adelante ¿quién le toca? estaba a hasa. Ahora, ¿hasa? Yes. Ok, vale, pues. Hasa. ¿Qué va? Yo sé que esto es difícil al comienzo, ¿eh? pero no te preocupes. I don't like hamburgers. Hamburgers. Oh, hey, Neither do I. Eso es correcto. Neither do I. El verde. Muy bien. Aquí es negativo, aquí es negativo. Hay como un acuerdo en lo negativo. Dale. I don't eat enough healthy food. Cabo, cabo, es green, es correcto. I don't It's... Fíjate, aquí está lo negativo y aquí está el negativo, ¿ok? Y tienes el líder en buena posición. Este no cuadra bien porque está en mala posición. Este está utilizando un auxiliar que es inconveniente porque el auxiliar es do no amo, ¿ok? Y tampoco es que amo, ¿ok? Tiene que ver el auxiliar, tiene que ver. Y aquí dice, no como suficiente comida saludable. Comida sana no como. Y dice, yo tampoco. Yo vivo comiendo chicharrón y fritanga. Carnitas. <ríe> ah, carnitas. <ríe> Dale, pues. Seguimos adelante, ¿ok? Fíjense que de esto, de esto vas a ir aprendiendo. Tranquilo que esto es bueno, echar para atrás y aguantarlos un poco para cuando todos estén a la par ok, let's continue I can't stand greasy, fast food I ¿Has I could do it, you no? yes eh... uh, the green one really, the green, are you sure? really, I can't I would say uh, I love it, I love it. Mira, presta why? atención, esto está en, en la, en la... Es que se vean confundidos porque ven un campo por allí. Yes. Si tú dices, yo no soporto la comida gracienta de los restaurantes de comida rápida. I can't stand greasy fast food, ¿ok? Si tú le, tú me dijiste que era la, green, la, la verde, ¿verdad? De verdad, uh -huh. yo no puedo. Aquí no te estás contradiciendo. Estás diciendo, ¿verdad? Yo no puedo. O sea, estás diciendo lo mismo, pero estás contradiciéndote porque estás diciendo, ¿de verdad? Como que si le llevaran la contraria a quien te ha dicho esto. Pero está haciendo, de verdad, estás está afirmando y estás negando al mismo tiempo. Es contrap contraproducente, una afirmación y una negación. Por eso es que no se puede aceptar. En esta cae hay anteojitos que no puede ser por el uso del auxiliar don, que aquí es can. Aquí está cae por anteojitos, de lógica que no puede ser porque por el am. Am no es el verbo auxiliar, es can. Pero aquí no hay auxiliar. Aquí lo que hay es una contrariedad entre una opinión desfavorable y una opinión favorable. Me encanta. O sea, esta es una persona que le encanta los grasientos, y aquí alguien que no le gusta los grasientos de la comida rápida. Bueno, eh, tranquila que vamos con Gabo ahora. Yes, yes, dicho. Ok, dale pues. Vamos a ver qué va. De esto aprendemos, tranquilo. Eh. Cayendo también se aprende. Is yellow hielo También yo... ¿Qué sí, tiene sentido? Aquí tienes el auxiliar, que es am. Está positiva y este es positivo. Lo demás, este es negativo es Este so no se acepta por el can, porque no es auxiliar que corresponda. Este do no se acepta por el am. El único que corresponde es este. O sea que tiene que haber una congruencia entre es decir... Estoy loco por la comida eh, pimentosa, pues picantosa, por la comida picante, de verdad picante. Me enloquece la comida picante, o sea, me siento bien comiendo comida picante. Y dice yo también, y dice Gabo, también me enloquece a mí, ¿Eh? y está bien. Bueno, seguimos adelante, aunque él dice que no le gusta, pero aquí tuvo que decir que sí, porque si no... <risa> ¿Verdad que dijiste que no le gusta? No, pues tiene que decir yes, que sí, porque si no falla. Ok, Hassa, ¿qué dice en esta? What would you like to drink? What would you like to drink? Uh, ah, hay una red sola bebida ahí, one. ¿cuál es? Hassa. Red. Coffee. The red one. Solamente coffee, el café, no te queda otra. Mira, de tomar, aquí no hay más que café. Porque esto de tomar un pollo, mira, yo, yo nunca he tomado el pollo como refresco. <risa> y tampoco la papa frita. ¿Eh? ¿Entiendes? Y esto no tiene sentido. No, gracias. Eso es todo. No, esto es cuando ya te, te retira. ¿Ya? Pero aquí no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, vamos al otro. Aquí. Bueno, nos quedan cinco minutitos para darle a esto. Y vamos a ver qué dice. Gabo. caro yellow yellow it's okay what would you like to eat te gustaría comer está bien hasa qué dice el próximo ¿Está bien no tiene problema okay. eso es sabor yes eh de yellow i like eh, chocolate i like chocolate okay ¿Sí? tiene wow. sentido pues lo lógico obviamente el único que corresponde a la lógica aquí es el chocolate como sabor del helado o lo que sea un postre. What kind of potatoes would you like? Las papas fritas solamente hay una forma. Va esta, aquí esto No, es el rojo chicos, es rojo. Esto se aplica, el medium, Price. rare, eh, se aplica para la carne. Cuando tú okay. pides carne, tú la pides término medio o bien cocida. Medium, rare, o rare es crudísima. Y cuando dice well done, well done, es bien hecha. Queda bien quemadita. Well done. Hay tres tipologías para cuando vas a comer carne en un restaurante. Escúchame. Rare es crudita cuando se le sale la sangre. Rare. Okay. Es esta que está aquí. Cuando dice medium, rare, ¿eh? es que no es tampoco tan cruda, sino que término medio. Ok. Ni muy ni muy caro ni con dos pelucas. Pero cuando dice well done, well, W E L L y done, D-O-N-E. Esa es una carne bien tostadita, bien quemadita. Ok. okay. Entonces, okay. no cuadra esto para las papas fritas. Las papas, bueno, las papas tú te las puedes comer eh, smashed potatoes, que vienen a ser las papas eh, trituradas. Te las puedes comer um, french fries, que vienen a ser estas que están aquí. Son las papas fritas, papas francesas, la francesa, las la que vienen de McDonald's. Pues. Okay. Y la otra es las papas al vapor, steam or... or vapor o steam potatoes a ver ahí tiene una forma que creo que es vapor o steam potatoes ¿sí? que son las, las que son al vapor pues papas al vapor pero entonces no queda otra alternativa si se refiere a las papas que esta que es la papa frita ok porque lo otro no corresponde a papa olvídese esa papa vamos a ver qué va con hasa qué dice Quedan dos, Gabriel, son tuyas. Oh, the red? The red one. I like to drink fresh juice. Eso suena bien. A mí me suena bien. Sí, es correcto. Me gustaría. Esa es la contracción de wood. wood. Me gustaría. Okay. ¿sí? Me gustaría tomar un jugo fresco, eh? un agua fresca, como dicen aquí en México. Pero aquí poco tienen de jugo. Adelante, Gabo. Y la última es de hasa. Gabo, la tuya es la 18. Dale, ay I... I like yellow. I like. ¿Estás seguro? ¿Qué o dice so tu Hasa? Red. Red, Blue. Es esta, la roja. Mira, si tú dices I like, le faltaría tú aquí. Podría ser I like to have a mango salad. Sí es posible. Si le pones un tú. I like to. Pero I like half. Eso nunca lo usa. El like siempre tiene que ir o bien con gerundio o bien con infinitivo con tú. Y eso no cuadra aquí. Esto es cuestión de uso, ¿eh? Cuestión de uso. Tranquilo que poco a poco vamos. ¿Quién es el último? Estoy tuya. Haza. Haza, no. dale a ver. Ok. ¿Anything else? No. Oh. Uh, I. Uh, red o green. Red? ¿Qué dices tú, Gabo? No es red. nada. ¿Para qué? Red. Es la amarilla. Red, red. Respondí la amarilla. Última ah, eso es todo. <ríe> claro. Eso es todo. That's all. Mira. Estas son expresiones que se aprenden con el tiempo, por el uso. That's all. No quiero más nada. Eso está bien. Eso Ahí es bien. todo. That's mm. all. Ok. Tranquilo, que con este ejercicio va a ir bien. Ok. Mira, aquí está la jirafa. Es la única que ha jugado. O sea, nosotros somos los únicos que hemos jugado a este. Y si mañana yo lo juego, lo juego bajo otra denominación. Ok. Voy a competir con ustedes y también con Beatriz, Beatriz está jugando por la orillita eh ella está yendo por ahí <ríe> ok entonces Betty jugará a este y totalmente tú queda a cabo puedes jugarlo cuantas veces quieras pero recuerden se yo estoy anotando aquí Golden Giraffe hoy ¿está viendo? estoy anotando hoy Golden Giraffe ahí está anotado ustedes anoten que lo jugaste y que ese es el tuyo ¿eh? Yo voy a anotar lo mismo, ok, pero dejamos hasta allí porque ya sí es verdad que se acabó. Somebody is going to kill me if I don't go to the kitchen. <ríe> ok, so let me stop this and tell you see you tomorrow. Mañana continuamos jugando Kahoot. Estos dos que nos quedan, ok. Y después le voy a poner uno de la unidad número 12 y otro de la unidad 11 o de la 10. Pero me voy a buscar uno fino muy bueno. ¿Okay? ¿Ok? Okay. See you tomorrow. Bye-bye, Gabo. Bye-bye, Hazel. See you tomorrow. Bye, Matías. Bye. <laughs> see you, Hazel. Bye, Matías. Bye, Gabriel. See bye.